contesta, contesta, contesta, contesta Ángel, güey, ya estás ahí, ¿Y Brolio y Sergio, sigo, sí, ya estoy cerca, sigo, sí, ya no tarda, nada más espero que no se... les estoy dado el levantón, güey, sí, ahorita llego, sobre eso. Pasando, Alex. ¿Por qué querías vernos con tanta prisa? Me están siguiendo. ¿Cómo que te están siguiendo? Güey, los vi. Es por lo que debemos. Ya pasó el plazo y se nos acaba el tiempo. Pero, ¿por qué no intentamos llegar a un acuerdo? Negociar con ellos que nos den más tiempo. Ya lo intenté. ¿Entonces qué, qué pasó? Ya tan urgente que no podía esperar Te estuve llamando ¿Dónde chingados estabas? Te estaba ocupado haciendo unas cosas Tranquilízate Están siguiendo a Alex Por las bolsas que pedimos, fiadas Por favor, dime que tienes el dinero No, no tengo nada dinero no. Bueno, todavía tienes el producto Quizá podemos vender un poco Para que no nos encuentren con las manos Completamente vacías es que Ya no hay ¿Qué? estoy diciendo que ya no hay ¿Qué dijiste pendejo? No puedo esperar ¡Vamos cálmense! ¿Por qué no le marcas a Sergio? Él tal vez tenga dinero que nos pueda prestar No idea no, Sergio, ¿dónde vienes? ¿Dónde está? Llegué en cinco minutos. Sergio? Sergio? ¿Qué haces? Creo que no tenemos otra opción. ¿Qué haces? Lo tomé del cuarto de no, mis padres, no, no, no. pues llegamos a esto. Braulio toma. A, a eso. Braulio, tómala En serio, guárdalo. Toma la maldita Desde sea. Ni siquiera sabemos usarla. Alex, tranquilízate. Todo va a estar bien, lo vamos a resolver Vámonos antes de que vengan Alex, vámonos Alex Déjalo, vámonos ya